¿Sabías que en muchos colegios los niños y las niñas no tienen baños separados? La falta de privacidad y las enfermedades causadas por no tener acceso a un saneamiento adecuado son las principales causas del asentismo escolar.